Bienvenidos a los que van llegando un video nuevo. Hello, hoy me los voy a montar a toditos aquí en el carro. Sí, señor, se vienen todos aquí conmigo porque me los va a llevar a recorrer Nahuanahua en Carabobo. Muchos de ustedes me comentaron que son de Valencia, les encantó el video donde recorrimos con mi mamá aquí en Valencia. Antes de comenzar, yo quiero agradecer a todos los que han sido cómplices de esta serie de videos que estoy grabando en esta temporada aquí en Venezuela me hace muy feliz compartir con ustedes mis calles, mi país, mi gente son ustedes en 4K y tenía mucho miedo de lanzar estos videos porque bueno, el canal no está 100% dedicado a esto pero no me arrepiento y bueno, vamos con todo a seguir compartiéndoles al máximo posible este viaje y si no has visto los videos, los tienes en la descripción, tienes uno donde les cuento la travesía de haber venido desde Portugal aquí a Venezuela luego de dos años de haber emigrado. Tienes otro donde te cuento primeras impresiones para que pues eh, compartir un poco cómo fue mi percepción de la realidad que se vive actualmente aquí. Ojo, un video muy sincero sin querer minimizar realidades ni tampoco maximizarlas, algo muy objetivo desde mi punto de vista y tienes otro video recorriendo Valencia. Espero que se lo disfruten muchísimo y bueno, ya sabes que las reglas del juego para estar aquí son suscribirte, likear, compartir, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que pues, voy a estar trayendo y sobre todo si este contenido te gusta, te conecta y es de utilidad. Vamos a entrar aquí a Nahuanagua por la autopista. Esta, hacia la izquierda, es la zona de Mañongo y los que conocen pues ya se irán ubicando. Yo lo que quiero con estos recorridos es que Tú vuelvas, eh, si eres de aquí, de Carabobo, de Valencia, en Aguanagua, vuelvas a tus calles. El video que les subí de Valencia les gustó mucho, entonces voy a tratar de mostrarles eh, al máximo posible estos lugares en los que, pues yo también crecí, en los que yo también me movía en mi día a día, para que, pues, ese pedacito de casa, si estás lejos de casa, te retorne aunque sea un ratico a este cielo azul color caribe y a todos nuestros lugares. Estamos muy cerca de ver el centro comercial Sanville a la izquierda. En Carabobo tenemos también un centro comercial Sanville que la temática es de béisbol. Y la intención ahorita es que le entremos a Nahuanagua por Mañongo. Les voy contando por... Cultura general, que bueno, eh, la patrona de este municipio es uno de los municipios del estado Carabobo, es la Virgen de la Begoña. Por ahí, por el mes de agosto, en Naguanagua se hace como tal la conmemoración. Bueno, ustedes saben que yo soy una persona de fe y no podía dejar de traer ese dato. Tenemos también muchos farmatodos. Comenten si les gustaría que vayamos a un farmatodo. Si comentan que vamos a un farmatodo, yo los llevo. Vamos aquí saliendo ahora por lo que llaman la zona de cerca de la Avenida Feola Cruz, ves el Hotel Esperia World Trade Center, esto es algo que pues es relativamente nuevo, de algunos años atrás, pero es nuevo y le da sin duda alguna otro toque a Nahuanagua también, lo tenemos ubicado aquí. A la derecha del centro comercial Chiricayén, lo acabamos de pasar, ahí estuve haciendo yoga un tiempo, pero ya ese gimnasio no existe ahí. Todo lo que haya a la derecha después de la redoma de Guaparo que está arriba y la pudieron ver en el video de Valencia, es municipio Valencia. Aquí estamos en Nahuanagua y pues vamos a tomar la que se llama la avenida Feo La Cruz para pues llevarlos un poquito por la zona de Las Quintas. Si alguno vivió por esa zona, coméntenlo también, por favor. Yo les comento que pues eh, los últimos años antes de emigrar los viví aquí en Nahuanagua. Y pues es un municipio al que le tengo muchísimo cariño Si bien no nací aquí, yo nací en Valencia En la clínica Guerra Méndez Con mucho orgullo, le tengo un cariño y Un afecto muy especial en Aguanago Porque pues fue mi casa durante Muchos años Ustedes van a decir que yo estoy temática, pero es que de verdad Yo no me canso de decir que el cielo Está demasiado hermoso No exagero para los que no son de Venezuela Y vean este video cuando les digo que este Es el mejor clima Al menos para mí que soy venezolana es el mejor clima sin exagerarles. Y ese brinquito que dimos ahí, obvio un hueco en la calle, porque sí debo decirles, hay algunos huecos en las calles. Y pues yo dije que no iba a minimizar realidades y esa es una. Esta es la zona del centro comercial Cristal, ya lo van a ver aquí a la derecha. Es otro de los centros comerciales bastante grandes que, que tenemos aquí en Nahuanagua. Y esta como tal es la zona de la urbanización Las Quintas, del Centro Comercial Paseo La Granja que es donde está la Alcaldía, tuve que ir cuando este ejercía derecho aquí en muchas ocasiones hacer trámites ahí porque también tenemos un registro inmobiliario en este centro comercial que ven justo aquí a la derecha se llama Paseo La Granja y también es como que zona residencial de, del municipio. Este municipio se organiza también a su vez como una especie de subdivisión en parroquias y tenemos unos 180 mil habitantes aproximadamente. Eh, de todas maneras, ese censo yo creo que es necesario actualizarlo, pero hasta donde tengo conocimiento de causa, esa es la cantidad de gente. Acabamos de pasar aquí a la izquierda Centro Comercial Concepto la Granja y también eso que ven aquí cerradito a la izquierda es el cementerio municipal de Nahuanagua. Vamos a tratar ahorita de conectar por el carabobeño y llevarlos hacia la avenida principal. Mientras vamos aquí rodando y ustedes están todos montados en el carro conmigo, les cuento que, sinceramente, y los que son de Nahuanagua pueden aquí compartir cuál es su opinión también sobre eso en los comentarios. Cuando me fui a finales de 2020, que fue en plena pandemia, señores, o sea, se veía... En general, Valencia, Naguanagua, Carabobo, que pues era donde yo vivía, muy, muy, muy, muy solo. Y ahorita sí veo un movimiento interesante. Aquí a la izquierda estamos pasando por lo que es el Centro Comercial Omnicenter, donde queda la sede del diario El Carabobeño, súper emblemático, icónico. Y bueno, lo tenemos aquí ubicado en Nahuanagua. Yo le dije que vamos a recorrer bastante. Esto ya es lo que llaman la avenida Universidad. A la derecha te vas a encontrar el Hotel Guaparoín. Y bueno aquí conversando con ustedes también en el carro les voy a ser muy muy honesta de las cosas que adaptarme a esta temporada aquí me, me cuesta un poco el tema de que y es muy normal aquí y ojo no está bien pero es muy normal que no se respeten las señales de tránsito y que la gente no respete los pasos peatonales. Y los carros de repente no respeten un semáforo en rojo, aunque aquí bueno, estamos pasando en verde Porque ajá, somos gente seria Esas cosas que sí suceden aquí, que yo no vine a taparlas de ninguna manera Son cosas que pues había olvidado y que me cuestan un poco en tema de adaptación Otra de las cosas que me sorprendió mucho no ver y de hecho le pregunté a mi mamá cuando llegué a la casa Es el tema de que recuerdo que esta avenida completa me tocó vivirla para hacer colas de gasolina, es la verdad, y ahorita pues no las vi. Al parecer es porque no hay gasolina en muchas de las bombas de gasolina que están en esta vía. No lo sé porque he podido surtir en otros lugares, pero eso pues me sorprendió también ahorita en cuanto a primeras impresiones de estas imágenes de Naguanagua Muchas personas trabajan en Valencia y viven en Naguanagua porque es un poco más económico en términos de Costo de vida, de renta, o incluso adquisición de bienes inmuebles, el tema aquí. Tenemos también aquí el Cerro del Café, que es precioso y que, pues, quienes han tenido la oportunidad de subirlo, yo nada más lo subí una vez y hasta la mitad, porque no llegué más arriba, no quise, y no daba más, la verdad. Eh, tiene unas vistas preciosas de Naguanagua completa, incluso de hasta la ciudad de Valencia. Supe que hace poco fue nombrado parque nacional y pues deseo que eso signifique pues mejoras para todo lo que implica quienes van a hacer ejercicio en el cerro. En cuanto a seguridad, sinceramente, desde el fondo de mi corazón lo deseo. Ya vamos a llegar aquí al final de la avenida Universidad, que termina en el arco de bárbula para ir a la Universidad de Carabobo. Aquí a la derecha, los que son de aquí, recordarán que antes había un central madirense, ahora está un Luxor y esto para mí es nuevo, no estaba cuando me fui. Si has llegado a la altura de este video, recuerda que suscribirte es la mejor manera que le digamos a YouTube que este contenido te gusta, te sirve, te conecta y te permite llevarlo al siguiente nivel. La magia de la edición me los traigo aquí ahora por otra parte de Nahuanahu. Estoy mostrándoles algunos lugares, sé que me van a faltar otros, por favor no se me pongan bravos. Hay video para rato para compartirles, pero pues aquí les estoy es dando mis primeras imágenes y compartiéndoles las zonas que yo más frecuentaba y que me devuelven esos recuerdos de lo que fue parte de mi vida aquí en Carabobo. Van a ver ahorita a la derecha el Hospital Metropolitano del Norte. O sea, muy emblemático aquí. Es privado. No sé en qué condiciones estará ahorita, pero veo que pues ahí se mantiene y vamos a ver si adivinan hacia qué zona podemos agarrar cruzando por aquí Sí, vamos a agarrar hacia la zona de los guayabitos esto también es otra como zona residencial urbanización aquí en Naguanagua y bueno si vives aquí en los vallavitos comenta también donde, en que en la parte de Naguanagua en la que hayas vivido o estés viviendo ahorita déjalo en los comentarios me encantaría identificarme contigo me encantaría saber y pues bueno me encantaría poder mostrarles todo pero con el amor del mundo les traigo este recuento y pequeño paseo para que pues juntos recorramos estas calles que, que en algún momento si estamos fuera anhelamos mucho recorrer Hace rato les decía, por si no son de aquí, que sin exageración, el clima, la vegetación es, en Venezuela, de las cosas más maravillosas y, y para mí es perfecta. O sea, aquí, por lo menos en Carabobo, no va a llegar más de 30 grados, como máximo 32 grados. Y en la noche sientes una brisa muy sabrosa que llega a unos 18 grados. Entonces, dime si eso no es perfección. Llueve cuando tiene que llover, pero no todo el tiempo. El cielo está azul hermoso todos los días. Y esas cosas a mí me encantan. Esas cosas yo las anhelaba demasiado. Y estar aquí esta temporada para mí es una bendición de Dios. Y poder compartirlo con ustedes. Increíble. No me lo creo, señores. De verdad que yo estoy feliz de estar haciendo estos recorridos contigo. Y de que pues lo llevemos al siguiente nivel juntos. Por esta zona, ahora podemos recorrer la avenida Bolívar Norte, que es la parte paralela a la otra avenida en la que estábamos, que era la avenida Universidad. Esto también es como Nahuanagua hacia el casco histórico. Después lo recorreremos en otro video. Me gustaría antes de cerrar que si tienes planes de venir a Venezuela, estoy pensando hacer un video aclarando todas tus dudas. Dejes tu duda en el cajetín de comentarios que yo estaré Feliz de poder aclararla en ese próximo video para que vengas si vas a venir sin miedo y con toda la alegría. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó este recorrido? Bueno, señores, yo espero que les haya gustado, lo he hecho con muchísimo cariño. Primeras imágenes de Naguanagua, municipio del estado Carabobo, donde pues antes de emigrar estuve viviendo donde reside también parte de mi familia. Espero se lo hayan disfrutado. Yo he conectado muchísimo con estas calles. Eran las calles que el día a día también me acompañaban. Comenten si son de Nahuanagua. Comenten de qué parte de Venezuela están viendo este video. Y bueno, agradecerles infinito que están aquí. No tengo más nada que agregar. Venezuela se está contando para ustedes sola en todo este espacio. Gracias por acompañarme. Gracias por darle me gusta a todos estos videos. Por suscribirse. Por ser cómplices de esta aventura conmigo. Recuerden que los quiero mucho vamos con todo y que nos vamos a ver en la próxima.